Vídeo rápido con dos noticias. Empezamos por lo último de Leo Messi con el Fútbol Club Barcelona. Lionel Messi salió del Barça muy decepcionado de algunos de sus compañeros, quienes no dieron ni una muestra de solidaridad para evitar su salida del equipo. Y aunque Joan Laporta sí que hizo todo lo que estuvo a su alcance para que el rosarino se quedara, esto no sucedió y terminó aterrizando en Francia y firmando con el Paris Saint-Germain. Una cosa que dejó negativamente sorprendido al argentino fue que Gerard Piquet a la final sí aceptó bajar su sueldo pero después de haberse confirmado la llegada de Leo a Francia esto por supuesto aumenta la enemistad entre Messi y Piqué que ahora mismo no se pueden ni ver así lo afirma el Nacional que además explica que el 3 fue uno de los promotores junto al CEO del equipo Ferran Reverter para que el argentino terminara guindando la camiseta del club culé ya que económicamente era imposible mantener el sueldo de un jugador como Leo con una ficha tan alta en esos tiempos de crisis pero además han salido nuevas revelaciones como las de el programa 11 de TV3, donde afirman que Piqué no fue el único que traicionó a Messi por el hecho de que Felipe Contiño también hizo lo mismo que Gerard, rechazando y dejando muy claro que no aceptaría un recorte en su salario. Aún así, meses después se desprendió del Barça para unirse a Aston Villa, que en este último verano pasó a ser de su propiedad por 20 millones de euros. El mismo programa de televisión también reveló que Piqué y Coutinho no fueron los únicos, ya que Neto Murara y Miralem Yanik, quienes cabe destacar tampoco forman parte ya del FC Barcelona, también hicieron lo propio para entorpecer los esfuerzos de Laporta en reducir la masa salarial, lo que terminó con la despedida del astro argentino del club culé. Por tanto esta es la revelación, Coutinho también falló a Leo Messi e impidió también en parte... ...de que tuviera que salir del Fútbol Club Barcelona... ...vamos ahora a hablar de un aspecto muy importante... ...en la planificación de Xavi Hernández... ...para parar a una de las estrellas del Real Madrid... Para este próximo clásico del domingo En el parón de selecciones ¿Qué pasó? Uno de los clubes más afectados Fue el Fútbol Club Barcelona Que resultó quedarse sin dos piezas claves de la saga Ronald Araujo y Jordi Condé Volvieron a la ciudad con dar lesionados Y evidentemente esto representa Grandes dolores de cabeza para Xavi Hernández En este duro mes de octubre Son varios compromisos importantes que disputarán Los culés durante este mes Entre ellos el clásico que tendrá lugar en el Santiago Bernabéu El domingo 16 de octubre Pero antes tendrán que verse la cara con el inter de milán y el entrenador necesita contar con la mayor cantidad de piezas disponibles faltando tan poco tiempo para estos partidos debido a esto xavi debe tener una estrategia bien definida donde deberá tomar en cuenta el delantero vinicius Jr que se defiende muy bien por el costado derecho la alternativa del técnico sería alejandro balde para poder frenar al brasileño el carrilero izquierdo ha demostrado tener buen nivel en esta temporada lo que le ha llevado a disputarse una plaza con jugadores consolidados en una posición como Marcos salón Jordi Alba no sería su primera vez jugando por el carril derecho pues hizo lo propio ante el Celta de Vigo donde dejó una sensación de tener solidez defensiva otro de los jugadores que puede tener en mente Xavi es el último lateral derecho natural que tiene en su plantilla Sergi Roberto a la final todo va a depender del 11 que elija tener el técnico culé para enfrentar al Inter de Milán en el Camp Nou del rendimiento que muestre el que sea elegido para esta posición se verá quién será el que puede enfrentarse al Madrid por tanto, esto es lo que tiene pensado Xavi de cara al Clásico del domingo.